Buenas tardes, su escritora Rosmarie Tapia, en el programa Encuentro. Encuentro es un programa que se hace mensualmente, donde comparto con los lectores, ya sea experiencias, comentarios, reseñas, pero esta vez es algo fabuloso que les va a servir para todas las lecturas. Yo invité a la profesora Marlene Rosero, que ella es docente universitaria y de secundaria, pero además especialista en comprensión lectora. Les voy a explicar cómo va a ser la dinámica. Primero vamos a pasar el especial de ella. Después yo les voy a hablar brevemente de la novela, por si ustedes no la han leído. Ustedes van a presentarse, hacer comentarios de lo que vieron, preguntas, y viene la participación de ustedes. La parte más importante, comprensión lectora y después ustedes. Al final, ustedes cierran con varios minutos de esa participación. Aquí yo les voy a presentar a la profesora Marlene Rosero. Eh, respetados niños, adolescentes,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 van a la novela aplicarles las estrategias de comprensión lectora. Si ustedes hacen eso, ustedes van a salir muy bien los exámenes con la profesora, porque ya comprendieron el texto y pueden hacer esto mismo en los diferentes textos de las materias. Ahora viene, presentan Dicen su nombre, el colegio, la profesora, que casi todo siempre es la profesora Yetmari Gaitán de Batista, y ustedes van a hacer la pregunta o el comentario, o un testimonio si le hicieron bullying. Vamos a ver, levanten la manito los que quieren participar y desactivan el micrófono. Una vez que han terminado, entonces cierran el micrófono. Adelante. El bullying prospera porque muchas veces cuando alguien se burla de otro, ustedes lo celebran. Nunca ganes. La víctima de mañana eres tú. No crees que porque te reíste vas a ser amigo de ese perverso y no te va a hacer bullying a ti. No, te lo va a hacer. No permitan que eso suceda. Recuerden lo que decía Gandhi. No me preocupa la maldad de los perversos. Me preocupa la indiferencia de los buenos. No podemos permanecer indiferentes ante un niño que todo, que un grupo lo molesta. Ese niño puede pensar incluso en el suicidio. Eliminemos el bullying. Al final de la novela hay, hacen una campaña de tolerancia y un comité anti-bullying. haganlo en su colegio. Si en su colegio hay bullying, dígale a la maestra que mande un grito desde el silencio. Este video va a quedar grabado para que ustedes tomen nota de cuáles son las estrategias de la comprensión lectora. Vamos a ver si ahora van a hacer preguntas, y si no quieren hacer preguntas, se presentan porque la maestra Yetmari ve este video y se da cuenta quién está, quién no está, así que adelante. Aquí, Lionel, adelante. De... El tipo de bullying más peligroso. Todos los bullying son peligrosos. Pero el más peligroso de todo es aquel bullying que va a los golpes. Miren, yo supe de un caso de un niño que lo molestaban, lo molestaban, lo molestaban por años. De repente, él se aburrió, le dio un golpe al agresor, se fracturó el cráneo y quedó en la cárcel. Cuando ya el bullying llega a los golpes es un peligro, pero el acoso constante y la burla afectan psicológicamente no dejan cicatrices en la piel la dejan en el alma de ese niño y ese niño se vuelve silencioso, triste no lo permitan hagamos una cruzada anti y no vamos a permitir por eso la novela se llama Un grito desde el silencio desde ese silencio tenemos que gritar basta ya, no te lo vamos a permitir adelante, vamos a ver ¿Quién hace otra pregunta? Cristian, adelante. Una pregunta. Eh, si algunas personas siguen dando casos de bullying, al, ¿algunos niños se pueden matar, suicidar? cualquiera mente. Sí, pueden tomar esa medida, que es lamentable. Pero no hay que dejar que se lleguen a los extremos. Cuando ustedes vean que repetidas veces están molestando a un compañero, díganselo a su maestra. Si la maestra está muy agobiada por el trabajo, vayan a la dirección y el niño que es víctima de bullying, hable con sus padres, no se quede callado. Vaya a donde su maestra, donde su consejera, donde el director, y denuncie el bullying. No permitan el acoso. Adelante la próxima pregunta. Ustedes todos son estudiantes de la profesora Yetmari Gaitán de Batista. Si hay algún otro estudiante, dice su maestra. Adelante. Adelante, Ana. Debemos defendernos a los agresores. Primero que nada, no demostrarle miedo. Eso es como cuando un perro te va a morder. Si tú le demuestras miedo, la adrenalina se dispara. Primero no demostrarle miedo, preguntarle por qué me estás acosando. No te lo voy a permitir, voy a hablar con mi maestra. Así, si el caso es más grave, dirección. Si es más grave, mi, Ministerio de Educación, entra de una vez el gabinete psicopedagógico, ponen psicólogo tanto a la víctima como al agresor, porque es muy posible que ese agresor haya sufrido violencia. Adelante. La próxima pregunta. Tienen que venir para que yo haga este esfuerzo. Miren, yo pudiera estar ahora acostada leyendo un libro. Tengo que hacer escenario, tengo que contactar a la profesora. La profesora se desocupó. Caleb, adelante. Eh, si a un niño le están haciendo bullying, pero este no quiere psicólogos ni hablar con nadie, ¿qué, qué sería lo mejor? Primero que nada, tiene que hablarle. Porque si no lo habla, nadie se entera que lo están acosando. Porque si él no habla, los compañeros dicen, ah, bueno, si él se lo aguanta, que se lo aguante. Entonces pues, pues, El niño tiene que hablar, tiene que decírselo a sus padres, los padres ir al colegio hablar con la maestra, con el director. Y de una vez entra el gabinete psicopedagógico, Meduca tiene muy buen manejo del bullying. Lo que pasa es que se quedan callados, no se queden callados. Adelante, vamos a ver aquí y ahora les cuento algo. Cabe Andrés, y después de Andrés les cuento algo. Andrés, dígame. Si pudiéramos ayudar al que está haciendo bullying para que no haga más bullying. Bueno, primero hay que ayudar a la víctima, después hay que averiguar por qué ese niño está haciendo bullying. Pero eso le toca a los, a los especialistas, porque ese que está haciendo bullying, si tú lo tratas de ayudar te va a dar un trompón. ¿Por qué? no toma conciencia de nada. Miren, yo les voy a contar algo. Cuando yo estaba en primaria, yo era una niña muy frágil, delgadita, no tenía una estatura, sino más bien baja, delgada, baja, estaba enferma, pero yo no me dejé hacer bullying nunca, nunca. ¿Por qué? Porque el que se deja hacer bullying en la escuela después le hacen bullying, en el trabajo le hacen bullying en todas partes, porque se acostumbró a ser una víctima, y yo no lo permitía, yo no lo permitía, bajo ningún concepto, gritaba, llamaba a la maestra, formaba, y todo el mundo iba en ayuda mía, porque yo no me quedaba callada, y yo les voy a decir cómo surge esta novela, yo vi que tres mayullones le pegaban a un pequeño, al más pequeño en un bus, y yo desde la acera le dije, cada uno para su puesto o encuentran a su mamá en la calle. Se fueron, los malos casi siempre son flojos. Y el niñito se arregló los lentes y me hizo así, con qué tristeza, me partió el corazón. Y yo dije, yo tengo que hacer una novela sobre bullying. Vamos a ver aquí quién tiene la mano levantada. Andrés. Sí, eh, el que está haciendo... Eh, el que... El que está recibiendo el bullying y se quiere suicidar, ¿cómo lo podríamos ayudar? No, nunca, que no piense eso nunca. Tiene que pensar que hay muchas personas que lo aman. ¿Cómo le va a ocasionar semejante dolor a su mamá, a su papá, cuando esto se puede resolver? Dígaselo a la maestra, al director... Llega el, el gabinete psicopedagógico. Primero tiene que leer la novela. Dígale al papá o a la mamá, cómprenme un grito desde el silencio porque me están haciendo bullying y yo quiero que ustedes también lean esta novela. Y entonces nunca pensar que el suicidio es una, es una respuesta. Ustedes saben la cantidad de gente que va a sufrir por ustedes. No, hay que tener valor en esta vida y levantarse y decir no te voy a permitir y voy, hablo con la maestra, con el director, llega, me educa con su psicólogo y no crean que ir al psicólogo es muy terrible. El psicólogo te ayuda a manejar tu dolor, a enfrentarte al agresor, a quitarte ese barniz de víctima. A decir, de ahora en adelante, no voy a permitir un abuso de nadie. Vamos a ver aquí, esto se puso bueno hora. Kale y Cristian, uno a uno, uno primero y el otro después. Si sí, el que está... También tiene problemas familiares en la casa, en el universitario, con la otra. Y le está pasando muy mal y usted piensa suicidarle eh, qué? sería mejor. Desquitarse con otro Bueno, lo primero que hay que hacer es buscarle ayuda. La maestra, el director, me educa, le busca atención también a los agresores. Pero eso no es justificación, porque yo tengo problemas, voy a redentarla con el más débil, porque siempre se lo hacen al más débil. No se lo dan al más fuerte que le pueda un puñetazo. La violencia nunca es la respuesta. Ustedes vayan donde la maestra hablen con la maestra, con la directora, que llamen al gabinete psicopedagógico y se resuelve. Ustedes verán en la novela la capacidad de perdón que tiene Jorge. Jorge ve a Adalberto en peligro y sale en su defensa. Y cuando Adalberto ve que él le amargó la vida por tanto tiempo y que Jorge arriesga su vida para defenderlo, él cambia para merecer. La amistad de Jorge. Tienen que leer esta novela, díganle a la maestra que les mande esta novela y si no, leanla ustedes por su cuenta. No pueden, no pueden. Esto no puede ser que ustedes piensen que la vida no tiene sentido porque hay alguien que se las amarga y hay una persona que está marcado porque hay violencia en su casa y se va a desquitar a la escuela. Ninguna de estas situaciones se pueden permitir. Eh, una pregunta, si el caso de Abuelo se aumenta, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vas a ir donde la maestra, vas a ir donde la directora. La directora llama al gabinete que gabinete psicopedagógico son psicólogos especialistas en violencia escolar. No puede agravarse después de eso. Y nunca vayan a dar un golpe porque les puede pasar lo del chico que ya les comenté y quedó él en la cárcel entonces es importante que tengan en mente que la violencia nunca es la respuesta ustedes van donde su maestra van donde la directora la directora llama a los representantes del gabinete psicopedagógico y se resuelve el problema. Al final de la novela hay un comité anti-bullying. Lo primero que tienen que hacer ustedes cuando ven que le están haciendo bullying a un compañero, reúnanse ustedes. Así como los malos se engavillan para hacer maldades, ustedes van a decir: Ustedes no, no pueden hacerle bullying, acosar a nuestro compañero porque vamos a ir a la dirección. Y cuando son varios, y una vez quedan: quedan Ay, yo no sabía que eso era bullying, yo no sabía que eso era bullying. Por favor entonces es bien importante enfrentar eso. Y no crean que esto no tiene solución, sí tiene solución. Todo en la vida tiene solución. Y ustedes no pueden, por una persona que los acuse, que la escuela se convierta en un infierno. Y a las chicas, sobre todo a las chicas, mucho cuidado con las fotos. No compartan fotos con cualquiera porque le hacen ciberbullying. No escriban mensajes comprometedores, porque les hacen bullying. Y después todo el mundo se burla. Así es que maduren. El tiempo de la... Hay que actuar con responsabilidad. Vamos a ver aquí si hay alguien más levantando al Cristian. Ya nos tenemos cuatro minutos y ya terminamos. Pero ha sido muy bien, ya han participado muy bien. Y se lo voy a decir a la, a la profesora Yedmari. Que participaron muy bien. Yo le mando el video ahora. Adelante. ¿Faltan algunos o ya nos despedimos? Bueno, vamos a la despedida. Jóvenes, díganle a sus compañeros que una vez al mes que les llega la invitación, que la profesora Yermari les avise, avísenle a otros de otras maestras, porque tienen que ser bastantes niños, porque la escritora hace un gran esfuerzo, tengo que hacer escenario, tengo que inclusive a veces hacer invitaciones, tengo que preparar el tema porque no crean que aunque uno haya leído la novela, tiene que preparar el tema. Y tengo ahora que editar el video. Todo esto tiene que ser con bastantes niños. No puede ser con poquitos niños porque después se suspende y no van a tener esta ventana de oportunidad para ustedes hablar con su escritora, hacerles preguntas y nunca piensen en tomar una medida drástica. Recuerden que el diálogo lo resuelve todo. Hablen con sus padres, hablen con su maestra, con el director o la directora, pero nunca, nunca vayan a tomar una medida drástica, porque la vida es valiosa y ustedes tienen que vivir en el colegio con paz y alegría. Un fuerte abrazo y ya les avisaré para el próximo mes. Chao.